de ver la jornada 5 de la Liga MX Apertura 2021 Ambos equipos no tuvieron los resultados esperados en la última jornada El cuadro de Santos Laguna, a pesar de llegar mejor al encuentro que se jugó en su estadio frente a las Chivas, no pudo sacar la victoria. La escuadra de Atlas tuvo una dolorosa derrota ante América, con un hombre más en el partido y de locales, en un partido que frustró sus aspiraciones al liderato general. Ahora tienen la oportunidad de redimirse en la jornada 5 del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. Los guerreros, a pesar de no conocer la derrota en lo que va del Grita México Apertura 2021, no pudieron establecer su condición de favoritos en el último encuentro donde quedaron 0-0 ante el rebaño. Ahora de nueva cuenta recibirán a un equipo tapatío, donde no pueden dejar escapar la victoria, como en el partido pasado. Atlas a superar su festejo amargo. El torneo para los zorros no va mal, tras las expectativas puestas en el curso del torneo. Su partido más importante en lo que va el torneo lo tuvieron frente a la América equipo que tampoco llegaba en su mejor momento al estadio Jalisco a pesar de que Atlas jugó mejor por momentos y que tuvieron un hombre más en la cancha no pudo evitar que el equipo de Solari se llevara la victoria por la mínima en lo que fue el aniversario 105 del club jalisciense ahora tendrá la oportunidad de tomar los primeros puestos de conseguir una victoria en Torreón ¿cuándo es el partido entre Santos y Atlas laguneros y tapatíos se medirán este miércoles 18 de agosto del 2021 duelo de la jornada doble correspondiente a la fecha 5 de Grita México, apertura 2021 de la Liga MX. ¿A qué hora es el partido entre Guerreros y Zorros? El encuentro entre Albiverdes y Rojinegros iniciará en punto de las 19 horas, tiempo del Centro de México, duelo que se desarrollará en el Estadio TSM de Torreón. ¿En qué canal y cómo ver el partido entre Laguneros y Tapatíos? El partido de la jornada 5 entre Santos y Atlas lo podrás disfrutar exclusivamente por la pantalla de tu DN, correspondiente a los sistemas de televisión de paga.